Mira, ¿cómo, hace, ¿cómo hacen los perros, Oli? Dile a... Así, muy bien. Guau, guau, guau. Así le hacen, <risa> Oli. Tienes mucha razón. Así le hacen. Tienes mucha razón. Sí, Oli. Sí, sí, sí. Te doy todo mi dinero. Sí, ahorita mismo. Te doy mi contraseña de mi cofre, Oli. No puede ser. Se me olvida que Luso es un, un hombre de familia. Luso ya tiene su familia. Y yo aquí haciendo un pendejo en Minecraft. No puede ser. Luso ya tiene su familia. Luso hace esto por gusto, de veras. Luso ya está, ya está, ya tiene familia. Tiene gente que lo quiere. Y yo que tengo.